Hola, buenos días. Eh, mire, soy Javier Calleja, te llamo del de, de Instituto Doña Blanca de Molina, de Molina de Aragón. Vale, mira, eh, vamos a practicar un simulacro de evacuación de todo el centro, porque hay un incendio. Uh -huh. humo en el pasillo, estamos procediendo a la evacuación de, de todo el centro y nos falta una profesora que suele estar trabajando en el Departamento de Física y Química, con lo cual creemos que, que algo le ha podido pasar, porque no coge teléfono y nada, ¿vale? Claro, sí, edificio, pues sería esta zona, ¿vale? Esta es la entrada. Hola. Oh. cómo te encuentras? ¡Abajo! Vale. Vamos a ponerte la máscara. <risa> Atención contra cero. Que quita es ambiente. Si hemos encontrado a la víctima. Procedemos a evacuación. Que se encuentre en la entrada. Atención para atenderla. Cambio. Sacarla a esta zona del y si mandamos para arriba, a arriba. Cambio. Afirmativo, afirmativo. Bueno, no te preocupes que vas a respirar, ¿vale? Por la máscara. Venga, perfecto, muy bien. Tranquilidad, ¿vale? Con tranquilidad. No, no, seguí, seguí, seguí. ¿Vale? Podéis seguir. Subid las persianas, por favor. Subid las persianas. <risa> Salimos en fila de aula, ¿vale? Detrás del compañero. Vamos. Oh. Servicia. Inicia, hacia, hacia, hacia, hacia. en qué ha consistido el simulacro qué es lo que tenía que haber pasado bueno en realidad lo que tenía que haber pasado es pues que ha habido un incendio ha habido un incendio y dos aulas se han quedado aisladas no han podido salir entonces lo que realmente tenía que haber pasado es que había que sacar a un aula con 22 o 23 alumnos y una profesora que estaba trabajando en el laboratorio. En estos casos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un instituto ante estas situaciones? Bueno, pues lo primero de todo es llamar a 112, informar lo más concreto posible... De, ...de lo que está pasando y rápidamente a, hay que tocar las alarmas... ...son tres toques de alarma largos y uno corto, o tres cortos y uno largo... ...en función del protocolo que haya... ...y luego abrir las puertas de emergencia para que, bueno, en caso de que sea necesario... ...los servicios de emergencia puedan, puedan venir a actuar. Todas las activaciones que hemos tenido al 112... ...ha sido la que menos tiempo ha tardado en acudir todos los recursos... ...es decir, y, y el proyecto siempre se ha hecho igual... Es decir, no es que este hayamos hecho un adelanto, nada. Entonces, quiero decir desde el primero que hicimos, pero este ha sido, a los 3.58 hemos evacuado todo el centro y a los 4 minutos y medio estaban apareciendo ya bomberos y cubimóvil y soporte. La evacuación, pues no la hemos encontrado hecha a la llegada, eh, porque es, era lo previsto y luego la zona de incendio pues estaba la parte de que se podía evacuar sí que estaba evacuada, la parte que se debía confinar, pues sí estaba confinada. Eh, pues por nuestra parte hemos intentado que sea la actuación lo más real eh, posible. Eh, nuestra, nuestro tiempo de actuación ha sido puramente real, porque hemos recibido eh, la activación a través del 112 como una activación eh, real. Eh, no conocíamos exactamente dónde iba a ser el, eh, la clase o el acceso a la clase para ubicarnos con lo cual eh, hemos dado mayor realismo a, a, a nuestra actuación en todo, en todo momento. Eh, estas prácticas siempre se usan, estos simulacros siempre se usan para eh, las partes eh, que salen bien pues reportarlas y las partes que salen mal, que también alguna, pues tendremos que, que mejorar, pues intentar eh, subsanarlas para cuando pase a nivel, a nivel real, pues eh, que no ocurra.